Mm, ya volví. Un nuevo día más para seguir muriendo en Minecraft. Lira Soy Tochi y vamos a probar los mods. Son bien poquitas cosas. Una cosa. Lumos Life Block. Dementor. Death Eater Spawn Egg. Troll. Inferius. Acromantula ¡Oh, la bestia! Hay un escu... Yo tengo esas cosas, ¿no? A ver... Pues sí, se puede, ir, ¿no? Ahí está ¿Ya, ¿Ya puedo hacerlo? Todavía no me da la opción Al... Y luego... ¡Hola! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Adiós, mocosos! ¿Listo? Y arrastre el hechizo que quieras. ¡Oh, no! ¡Oh! Maldita, güey, me escuché. <risa> Ahora sí me río como bruja. <risa> a ver, a bala que Drabra a nivel 6. Nos echamos a un golem. <risa> qué mala. No, no. ¿O ¿Oh, sí? <risa> Soy un mogul, hola. Soy un mogul. LB. Sí. <ríe> Golem, perdóname. Ay, se me acabó la magia. Ah, se está recargando. Ok ¿Este cuál es? Akio. Akio. No vino. Que nivel 1 también me paso. Estoy fallándola como siempre. ¿Ah? ¿Eso ¿Ese es para mí? Casi me muero, güey. ¿Qué es Y este. Quiero saber qué voy a hacer ¿qué? Es pelearnos Y el otro es Wingardium Leviosa Ah, ese es el que quería Wingardium Leviosa No pasó nada Ay, se movió Ah, no Qué bueno, yo <risa> Yo aquí soy ese vato que se le explotaba todo, güey Soy nebelo, no sé no, le hice el Wingardium, le hice les pelear Ahora sí, Wingardium usa. ¿Por qué no? Ahí está, está Buenísima Se va a morir No No Sigue vivo Sigue vivo Muy bien Solo tiene la mitad de su sangre Buenísima Ahora sí, el abada quedará. Lo siento, golem, no me mates. ¡Hola! ¡Oh, Soy una maldita maga oscura, perro. ¡No, no mate! ¡Soy una maldita ¡Me hace sentir mala! Mm. era este el aquí? No se me olvidan y haciendo. ¡Ay, no! ¡Ah, ¡Oh, la madre! ¡Buenísima! Tengo que practicar. Está buenísimo. Está buenísimo, tío. Chile como español. ¡Ah, ¡Oh, la madre! ¡Ya ¡No me acordé! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me lo merezco! No, no sabía que podía ser tan divertido Me voy por el Nether así volando A la bestia le atraviesa. No puedo creerlo. ¡Oh, ¿Qué estoy haciendo? Le atraviesan los hechizos. ¿De qué sirve la vida, pinche esqueleto, güey? ¡Ay, hay un pigli! Usaré todo mi odio contra ti, Piglin. Ay, no. ¿Cuál era Wingardium Leviosa? La maldad, la maldad. A la bestia. Ay, no. Mano. Uno no puede ser mala, no puedes. No puedo ser mala. Es que yo nunca he podido ser mala. Siempre que quiero ser mala me sale mal. Sí, me emocioné, me emocioné horrible. Es que, es que, es que, es que, es que, es que es magia, Alberto. Soy mala, pero es que, pero es que soy nueva también. La magia, la magia muy bien, está muy divertido Me gustó, me gustó mucho Es que puedes volar con tu escoba Ya tú te la sabes Y, y, y, y así Y ahorita creo que está en luz A todo lo que da Bueno, oh, no estaba Arrito. Debería de ser aquí, ¿no? Ahí Ahí está donde lo echas? Ahí se queda Bueno, entonces Termino el stream chi Ahí nos vemos Un nuevo día ¡Ahora abra, ¡Muéranse! Soy mala Soy malvada ¡Au! ¡Oh! Me encanta hacer eso para morirme. ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mueran! Jejeje! ¡Está re bueno! Mm, ¡Buenísimo, Tungarito! ¡Buenísimo! ¡Se me gustó! A ver, yo fui la única que me divertí y probablemente muchos se desesperaron. <risa> Lo siento. No sabía usarlos. Pero eso no importa. Adiós. Ah, vale, que...